Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy les traigo una nueva edición de la historia completa de... Esta vez hablaremos de Amphibia, serie de fantasía creada por Matt Braley que recientemente llegó a su fin. Como abarcar todos los episodios haría muy largo este video, me enfocaré en los hechos de la tercera temporada. Pero para entenderlo bien, antes haré un breve resumen de cómo finalizó la segunda temporada. Si deseas que haga un video enfocado en la primera y segunda temporada, apoya este video compartiéndolo con tus amigos. Alerta, el siguiente video contiene fuertes spoilers del final de Amphibia, prosiga con discreción. Ahora sin más, continuamos. La historia de anfibia comienza cuando Anne roba de una tienda de antigüedades una caja musical. Lo que no se esperaba es que al abrirla sería transportada a otro mundo junto con Marcy y Sasha. Luego de muchas aventuras junto a la familia Plantar, un turbio reencuentro con Sasha y un conmovedor reencuentro con Marcy, se disponen a recorrer los templos sagrados que le devolverán a la caja musical la energía necesaria para volver. Al culminar esta misión, parece que finalmente el trío de la calamidad volverá a casa, pero las chicas no contaban con que Sasha y Mugre tuvieran otros planes ya que han decidido traicionar al rey Andreas y apoderarse tanto de la caja musical como del reino de Newtopia. Por supuesto, Anne resulta muy molesta y dolida por ser nuevamente engañada por Sasha, por lo que decide armar un plan para detenerla. Lo que no sabe es que Sasha y Mugre accidentalmente descubren las verdaderas intenciones del rey Andreas, por lo que tratarán de evitar que le entreguen la caja de vuelta al rey. Sin embargo, el equipo Spran logra detener la invasión de los sapos a Newtopia. En el palacio, Ang le entrega la caja musical al rey y se encuentra lista para volver a casa. Pero las cosas dan un terrible giro cuando el rey Andreas revela su verdadero plan, conquistar todos los mundos. Como si las cosas no pudiesen estar peor, Descubrimos que Marcy desde un principio sabía la verdad que ocultaba el rey y que a propósito mantuvo en anfibia tanto Anne como Sasha y que además no tenía pretensiones de volver a la tierra, ya que el día que fue el cumpleaños de Anne, sus padres le contaron que se mudarían lejos por temas de trabajo, apartando a Marcy de sus únicas amigas. Y ante el terrible miedo de quedarse sola, prefirió huir a otro mundo junto a ellas. A pesar del dolor de saber la verdad, Anne, Sasha y los demás se unen para enfrentar al rey Andreas y evitar la invasión iniciando una batalla campal, pero el rey Andreas arroja por las ventanas del castillo flotante a Sprig, y desde esa altura, Anne considera a su mejor amigo como muerto. Su intenso dolor despierta en ella el poder de la gema que yacía en su interior, dándole una brutal paliza al rey. Sin embargo, esto no fue suficiente, ya que este nuevo poder es demasiado para el cuerpo de Anne. Por lo que Marcy intenta por su cuenta abrir el portal de regreso a la tierra. Y en lo que intentan huir, Andreas atraviesa por completo el corazón de Marcy dejando la herida en el suelo. Al mismo tiempo, Anne y los plantar son transportados de nuevo a la tierra, culminando así el episodio True Colors. Luego de aquel horrible final, comenzamos la tercera y última temporada de la serie con Anne dirigiéndose a su hogar luego de estar desaparecida seis meses. En un emotivo reencuentro con los Buchoy, Anne vuelve a su hogar donde también recibe a las familias de los Plantar para mantenerlos ocultos del gobierno mientras descubren cómo volver a Anfibia para evitar la invasión. Sin embargo, Andreas no se quedará de brazos cruzados esperando, por lo que envía un robot rana asesino a la Tierra para aniquilar a Anne. En paralelo, Anne se encuentra desesperada por encontrar la forma de volver, por lo que acuden a un museo donde podrían encontrar más información sobre la caja musical. Y en efecto, conocen a la doctora Jan, la cuidadora del museo y fan de los ovnis y extraterrestres. A pesar de que en un principio no confían en ella, demuestra ser una persona de fiar, por lo que se une los esfuerzos de Ann para encontrar respuestas. Mientras tanto, Andreas ya está cansado de esperar resultados y le exige a la rana robótica acabar con Ann en menos de una hora o será destruido. Sin embargo, el bot no tiene éxito en su misión, ya que Ann logra invocar de nuevo sus poderes y derrota al robot. Lo que no saben es que este suceso llamará la atención de un agente del FBI llamado señor X. Este agente descubre la verdadera naturaleza de los plantars por lo que hará todo lo necesario por capturarlos y llevarlos a las instalaciones del FBI, donde le harían pruebas y estudios. Por supuesto, la familia Bunchoy hará todo lo que esté a su alcance para proteger a los Planters. Mientras tanto en Amphibia, Lady Olivia y la general Yunnan se unen para encontrar y liberar a Marcy. Por un momento parece que lograrán superar las trampas del rey Andreas, pero este las detiene justo cuando están por salir, y él mismo toma a Marcy, revelando que ella es la próxima huésped para su lord El Núcleo. Y es en este episodio donde vemos el nacimiento de Darcy. Volviendo a la Tierra, Anne y los Plantar reciben una llamada de la doctora Jan, para anunciarles que encontró a una experta en viajes dimensionales llamada doctora Frakes. Anne y los Plantar acuden a su laboratorio para hacerle algunas preguntas, pero todo se sale de control cuando la científica descubre que los Plantar son ranas extraterrestres por lo que intentará diseccionarlos para hacerse reconocida. Pero con ayuda de Terry, Ann logra salvarlos y ahora tienen una nueva aliada que los ayudará a volver a casa. Más adelante vemos que Terry ha logrado reconstruir el portal y de hecho abre justo en el mundo de anfibia, pero la energía que tienen no es suficiente para mantener el portal abierto más que unos cuantos centímetros por lo que necesitarán una fuente más potente. Mientras la familia va por suministros a una tienda por departamentos, el señor X junto al FBI vuelven al ataque y esta vez sí que logran capturar a los plantars y llevárselos. Por supuesto, Annie y compañía no se rendirán tan fácilmente, por lo que invaden las instalaciones para lograr rescatarlos y regresar a toda prisa al laboratorio de Terry. Pero cuando intentan volver a Anfibia, el portal sigue sin ser lo suficientemente grande, y para colmo, irrumpe el FBI de nuevo. Cuando todo parece estar perdido, Anne despierta sus poderes de la gema y genera la energía suficiente para agrandar el portal, logrando regresar a Anfibia. De regreso en Amphibia, Anne y los Blandar se encuentran con que todo este tiempo Sashi y Mugre han estado dirigiendo la rebelión y preparando a los habitantes de Warbut para la guerra. En sí, aún les hace falta un plan para derrocar al rey Andreas. Allí, Anne les cuenta que en la Tierra descubrieron un mensaje que dice que deberían encontrar a la madre Olmo. Y la única forma de llegar a ella es pidiendo ayuda a los Olmos que conocieron anteriormente, llamado Lysil y Anguin. Los Olmos los llevan a su hogar Protea, y allí conocen a la madre Olmo, la guardiana de las profecías. Luego de descubrir dónde la tenía anotada, la profecía relata lo siguiente. Tres estrellas brillan intensamente, vienen del más allá para expulsar la noche. Deberán luchar o aceptar su caída, su decisión determinará el destino de la vida, esto haciendo referencia a Anne, Sasha y Marcy. Con esta nueva información regresan a Warwood donde deberán prepararse para asaltar el castillo de Andrés. De vuelta en Warwood, Anne y Sasha hacen lo imposible por construir una gran colisión que llevará por nombre las tres armadas conformada por el ejército de los sapos, las ranas y los tritones, quienes tendrán que poner sus diferencias aparte para derrotar al rey. En ese momento aparece la madre Olmo para advertirles que la invasión a la tierra será esa misma noche. En el episodio El principio del fin, comienza la batalla final. Las tres armadas junto a los Olmos, las polillas y el pueblo de hongos zombies contra la guardia del rey. Esta batalla servirá como distracción para que Ann, Sasha, los plantar, frobo y mugre entren a escondidas al castillo. Mientras el rey Andreas ataca la resistencia, el grupo está por entrar al salón del trono. Y por un momento parece que han ganado, pero en realidad todo ha sido una trampa de Darcy, quien ya veía venir toda la jugada de Ann y Sasha. Al estar capturadas, Darcy da por culminada la rebelión obligando a las tropas a retirarse. Con nuestros héroes encarcelados, comienza la invasión a la Tierra. Para este momento, Frobo encuentra cómo liberarlos a todos de la prisión, logrando que nuestros héroes se reúnan con la familia Bunchoy y el señor X, quien ahora se encuentra de su lado para ayudar a detener la invasión. Y así, trazan un plan para acceder al castillo para recuperar a Marcy y la caja musical. Sasha y Mugre logran irrumpir en la sala de controles de Darcy, con quien tendrán una batalla feroz para recuperar a Marcy. Mientras tanto en la Tierra, Anne es obligada a enfrentar sola a Andreas y ganar si desea salvar su planeta. Aunque sepamos que es una trampa del rey, Anne decide aceptar. De vuelta a la nave, Sasha y Grind no la llevan tan bien contra Darcy, quien está a punto de atestar un golpe fatal contra Sasha pero Mugre se interpone justo a tiempo perdiendo su brazo. Sasha furiosa ataca con todo a Darcy. Regresando a la batalla de Anne, ambos ya se encuentran exhaustos por el combate, pero para mala suerte de Anne sus poderes han llegado a su límite, siendo la oportunidad de Andreas de acabar con ella. O eso pasaría si no fuera por Spree quien interviene justo a tiempo para salvarla. En la batalla de Sasha, parece que Darcy ha sido la vencedora, pero se distrae al ver que Andreas está perdiendo la voluntad de luchar por los fuertes sentimientos que aún posee por Leaf. Distracción que Sasha aprovecha para acabar con la unión del núcleo con Marcy, liberándola de su control. En este tiempo, Anne logra recuperar sus poderes para testar un golpe final contra Andreas pero lo que no se esperaba es que este deliberadamente abriría su armadura para recibir de lleno el impacto. Luego de su derrota, Andreas le pide a Anne que salve a Marcy, por lo que va enseguida a reunirse con ella y Sasha en el castillo, y entre lágrimas logran despertarla, y así Nuestros héroes vuelven victoriosos a Anfibia, pero la alegría no dura mucho ya que el núcleo, en un ataque de rabia, ha decidido dejar caer la luna sobre Amphibia. En medio del caos aparece Madre Olmo para ver cómo van las cosas. Al enterarse de que la luna está por destruir Amphibia, anuncia que ha llegado el momento de cumplir la profecía. Sin embargo, les advierte que si usa la energía que queda en las gemas, no quedará energía suficiente para volver a la Tierra. A pesar del gran sacrificio que supone, las chicas aceptan tomar el poder. Antes de hacerlo, Madre Olmo le advierte a Anne que es probable que aún con el poder de las gemas no puedan detener al núcleo. En ese caso extremo podrá recurrir a un hechizo secreto para invocar un poder absoluto pero que tiene un alto precio, la vida del usuario. Sabiendo esto, Anne se encamina con las demás para iniciar el ritual que les devolverá sus poderes al trío de la calamidad a toda potencia. Con sus nuevos poderes estilo anime, se lanzan al espacio para detener a la luna, y a pesar de que dan una increíble batalla, no tienen la fuerza suficiente para detener al núcleo, por lo que Han le pide sus gemas a Sashi Marcy para invocar el hechizo secreto. Apenas se entera de esto, sale disparado al espacio con Frobo para encontrar con una Anne que ya ha reclamado el poder de las gemas. Luego de despedirse, Anne arremete con todo contra el núcleo, usando al máximo el poder de las gemas para finalmente derrotarlo. En consecuencia, el cuerpo de Ann queda gravemente herido. Y mientras le pide a Spree que no llore por ella ya que no se arrepiente de nada, su cuerpo se desintegra totalmente, dando fin a su vida. En ese instante, Anne despierta en lo que pienso es una especie de limbo. Allí conoce a una guardiana cósmica que toma la apariencia de Domino. Si te lo preguntas, tomó esta forma para comunicarse con Anne ya que su verdadera naturaleza haría que su cerebro explote. Esta deidad le explica a Anne que en efecto murió, pero creó una copia de ella justo antes de que desapareciera. El motivo por el que esta guardiana la llevara a esta especie de limbo es para ofrecerle a Anne que tome su lugar como guardiana, ya que esta le explica que creó las gemas para ver cómo manejarían los mortales un poder ilimitado, y en más de 10.000 años, ha nacido la única persona que lo ha utilizado para el bien. Ante esta propuesta, Anne decide declinar, ya que considera que aún tiene una muy corta edad y aún le queda mucho por aprender y evolucionar. Ante esta respuesta, la guardiana decide regresar a Anne al mundo de los vivos para que viva su vida a plenitud y se convierta algún día en una increíble guardiana. Al despertar se encuentra a solo unos pocos metros de todos los demás y corren hacia ella para reunirse. También se da cuenta que regresó con unos pequeños fragmentos de las gemas que le servirá a nuestro trío para volver a casa. La mala noticia es que luego de irse nunca podrán volver. Ante la premura de que estos fragmentos puedan agotar su energía, enseguida realizan una emotiva y hermosa despedida. Pero sin duda, la despedida más dolorosa de todas es la de Anne y Sprig, dos mejores amigos que se adoran con el alma y que tal vez nunca podrán volver a encontrarse. Al finalizar, la caja musical es activada y con el portal abierto, nuestras heroínas dan una reverencia y vuelven a la tierra, y a su vez la caja musical desaparece. Al pasar el tiempo, vemos una reconstruida anfibia y conocemos una crecida Polly. También vemos que la general Yunnan y Lady Olivia terminaron juntas y han decidido vivir en Warwood. Polly busca con emoción a Sprig para avisarle que ya casi comienza la ceremonia de revelación, ya que en el centro del pueblo han levantado una estatua en honor a Anne. Allí mismo Ivy le avisa a Sprig que mugre ha descubierto un nuevo continente, a lo que este acepta embarcarse en una nueva aventura. Diez años han pasado y estamos de vuelta en la Tierra, donde vemos a Sasha recogiendo a Marcy en el aeropuerto, ya que las chicas piensan reunirse de nuevo para celebrar el cumpleaños de Anne. En el camino descubrimos que Sasha se ha convertido en psicóloga infantil, mientras que Marcy está en camino a convertirse en una escritora de webcomics reconocida. Al llegar al Acuario del Pacífico, el lugar de trabajo de Anne, vemos que se ha convertido en hepertóloga, lo que significa que se dedicó al estudio de los anfibios y reptiles. Con una hermosa reflexión final, el trío se une y parte para celebrar el cumpleaños de Anne. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. La verdad es que fue un reto nuevo para mí hacer este tipo de guión, y espero que hayan disfrutado como yo el viaje por el mundo de anfibia. Déjame en los comentarios cuál es tu escena favorita y con cuál lloraste más. Definitivamente yo lloré un mar con la despedida de Anne y Sprig. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales como Polaris m 76 Te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.